La pregunta del día ¿Cómo valora usted aprobación de préstamos millonarios en la actual legislación? Esa es la pregunta Háganos el feedback 829-451-3381 nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp En el camino, por supuesto, le vamos a leer su comentario O su respuesta a la pregunta del día y a propósito de la pregunta del día, la aprobación de un préstamo de 200 millones de dólares genera amplias discusiones en el Senado. El Senado de la República aprobó ayer martes en medio de amplias discusiones un nuevo convenio de préstamo por un monto de 200 millones de dólares para ser utilizado en el financiamiento del Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal en respuesta a la crisis sanitaria y económica causada por el COVID 19, el empréstito acogido por los senadores fue propuesto por el Poder Ejecutivo y suscrito el 28 de julio del 2021 entre la República Dominicana y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. El senado o el senador por Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez del Partido Fuerza del Pueblo cuestionó a la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, a la legisladora Farideh Raful, al decir que es verdad que esta tiene un rostro infantil. La senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, del gobernante Partido Revolucionario Moderno, contestó que los juegos de muñeca generan empatía e integración social. Bueno, esa... ¿Qué quiso decir con eso? Bueno. Hay que analizarlo. Hay un, que analizarlo. Un, un, Vamos a ver. concepto. Sí, eso de juego de muñecas y, y, y, y empatía e integración social. Muy bien. Vamos a ver, Francis. Adelante. Bueno, eh, la verdad que ya no nos deja mucho por dónde agarrar porque no entiendo este tema porque esto no es un asunto de juego de muñecas ni de interacción eh, de muchachos. Lo que está entre manos es la administración pública. Y aunque sabemos que no vamos a tapar el sol con un dedo, Luis Abinader como presidente ha tenido que gobernar bajo un esquema de, de alta presión. Digo de alta presión porque inició su gobierno en plena pandemia. Que aunque hemos podido sortear la suerte y que yo en ocasiones he dicho que nosotros no hemos sanado solos, porque no hemos tenido eh, ningún tipo de estrategia que permita darnos a nosotros una evaluación de un proyecto que desde el inicio procuraba o convertirnos en una sociedad inmunizada o por lo menos protegida con cierta garantía de una enfermedad que no logramos todavía salir airoso que también tuvo que sortear la suerte porque en la política los temas fiscales que es de donde se garantiza el bienestar social porque se supone que el Estado recaudador devuelve en bienes y servicios para que esta sociedad pueda disfrutar de una mejor calidad de vida. Pero a todo eso tampoco podemos tapar el sol con un dedo que no se ha podido lograr, y hemos tenido incluso la opinión del ministro de, de, de Economía, decir que no hemos logrado hacer una verdadera distribución de la riqueza. Conforme a esto, hemos garantizado una recaudación fiscal por encima de, la, de, la, de las expectativas en América Latina. Es decir, que Impuestos Internos ha hecho su trabajo y nosotros como ciudadanos que debemos hacer nuestro aporte a través de nuestro, de, del consumo, lo hemos logrado. Ahora, tampoco se puede tapar con un dedo que el, que el presidente decidió posponer un temita que es un costo político importante, como es la, la, la de posponer una reforma fiscal, que debe ser una reforma fiscal integral, donde se suavice la vida de los que menos tienen no de los que más tienen porque los que más tienen son los que deben pagar y ahora mismo estamos trabajando y garantizando a que esos que muchos tienen y que no, no nos han soltado el guante de la cara Luis Abinader video, no lo ha podido frenar con el alza de los precios un costo de vida altísimo eso debe llamar la atención al momento que Farideh Raful pueda dar su opinión siendo la encargada o la presidenta de esa comisión, que con estudio no nos ha podido convencer de que se requiera más préstamo cuando aquí la distribución de la riqueza no ha sido garantizada. Y eso es un punto que Luis, con Luis Abinader debe de conquistarnos porque son de los puntos que le he criticado, a pesar de que estoy de acuerdo en muchas de sus ejecutorias, como en una que voy a tratar luego en mi tema que se dio en el día de ayer para los municipios. Yo creo que, que la calidad de vida debe estar refrendada con la reducción de seguirnos endeudando a todos por igual, incluyendo a generaciones que deberán de nacer en los próximos meses. Bueno. Gracias, Francis. Yerjan. Miren, gracias, Amado. Pudiéramos pasarnos aquí la mañana entera viendo videos de, de Farideh Raful criticando los, los, préstamos. los préstamos cuando <ríe> ella estaba en la oposición. Pero no, no queremos hacer eso. Vamos a leer la parte infine del primer párrafo de lo que escribe aquí, ¿verdad? La producción dice, <ríe> ¿para qué son esos 200 millones de dólares que se estaban discutiendo ayer? para financiamiento del programa de fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal en respuesta de la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19. Pero, ¿ustedes han visto que están tomando medidas aquí para, para, no, para, para frenar el COVID, para, es que, que no, para evitar no la crisis? Hemos, no, no hemos tenido nunca un pie de amigo en donde partir para llegar a un el, objetivo y que tiene un coste. Me parecería ser que la crisis le conviene a alguien. Para, para usted tiene un grupo de gente haciendo lo que le da la gana en la República Dominicana, eh, y el COVID aumentando, entonces a alguien le conviene. Pero vamos a escuchar ayer lo que dijo Farideh, si lo tienen muchachos, se lo compartí ahí, para que ustedes vean cómo cambian estos políticos, estos funcionarios, de parecer, después que están en el poder, cuando están en la oposición critican, una vez que llegan al poder, entonces justifican lo que, lo que ayer criticaron. Lo tenemos ahí, muchachos. Vamos a escuchar a Farideh Raful, para que ustedes vean incluso la arrogancia con la que ella ya se dirige al pueblo dominicano. Vamos a ver. <ríe> Retorno. No cabe cuestionamiento a nada que se apruebe la Comisión de Hacienda. Mientras Farida Raful la presidenta de la Comisión de Hacienda de este Senado de la República Dominicana. Pero yo voy más allá. Porque cuando hablamos, ¿cuántos préstamos se ha tomado? Eso no es una cifra escondida. Los miembros de la Comisión de Hacienda están ahí y los senadores saben que pueden participar en todas las comisiones. Eso no es una cifra escondida. En esta gestión, hasta la fecha, hasta la fecha, se han aprobado 2.356 millones, 2.356. Ustedes escucharon la primera parte. ¿Tú lo escuchaste, Amado? Uh -huh, uh -huh. Dice ella, primero, que no cabe cuestionamiento a su gestión. Dice ella, o sea, a la funcionaria Farid de Raful, la todopoderosa, no le cabe cuestionamiento, dice ella. No cabe cuestionamiento aquí mientras yo sea la presidenta de la Comisión no, de No, pues así ella no puede actuar. ¿No puede? Ella no puede. ¿Lo, ¿Lo dijo? Ella no puede. Dice ella que no cabe cuestionamiento a su gestión. Caramba, qué arrogante. Pero no solamente eso. Dice ella que lo que van aprobado en, en, en, en esta gestión de ese Senado Solamente son 2.000 mil millones, mil... millones. Eso es una mentira. 2.300 Es una mentira. Eh, yo le envié ahí también al, al WhatsApp de la tarde. No sé si lo tienen, muchachos. Hace 7 días se, aprobó, se aprobaron 300 millones de dólares Y ayer se estaba discutiendo 200 millones En menos de 15 días Miren ahí Eso fue, hace la fecha que, con la que hice ahí Bueno, eh, el día 5 de enero 300 millones Lo que pasa es que la gente no se da cuenta Porque nos tienen embullado con otros temas ¿Verdad? Miren, la aprobación de un préstamo de 200 millones Genera amplias discusiones ayer en el Senado Eso fue ayer es decir, que ya en enero van 500 millones y si nos retrotraemos al tiempo y buscamos cada uno de esas aprobaciones nos vamos a encontrar con muchos miles de millones de dólares aprobados por la Cámara de Diputados y por la Cámara del Senado. Es decir, que Faride miente. Lo que pasa es que como ahí ella eh, eh, eh, dice lo que quiera, eh, ojalá eh, eh, me imagino que alguien les respondió porque no es verdad. No es verdad. Fíjense ustedes cómo estos funcionarios a los que yo llamo funcionarios chatarra eh, más que estaba hablando de ideas de desarrollo de la República Dominicana, se enfrascan en justificar, ayer a mí me dio mucha pena incluso escuchar o leer más bien, un comentario que, que hizo Milagros Sotis Bosch que para mí eh, eh, eh, bueno me voy a reservar el, el, el calificativo por a ella. sí por respeto yo me voy a reservar el calificativo termino ya Israel, sabe lo que dijo ella que aquellos que no aprobaron el Código Penal en 20 años, no pueden criticar que no se apruebe ahora. No. Es decir, vamos a seguir en lo mismo, milagro. Es decir, no. que aquel que hizo lo malo, usted lo va a seguir haciendo porque re, aquel lo re, hizo. Una de las que se es está eh, frotando la mano como, con la, eh, como si fuera la gran heroína, es la misma Farid de Raful con, sí. con ser una torpedera de ese código. Entonces... Por, una, por un artículo o por una... Unos términos en el artículo. Sí, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, ingeniero? Un grupo de gente que está en el gobierno y que se va a pasar cuatro años justificando lo que están haciendo ahora porque los, aquellos lo hicieron mal también. Y, así, y esa es la sociedad que nosotros queremos construir. No. A mí realmente me da mucha pena que nosotros en la República Dominicana tengamos políticos de, es, de, de ese nivel porque son políticos chatarra que ayer criticaron y que hoy justifican precisamente lo que ayer criticaron. Gracias. Bien, muchas gracias. El tema básicamente acá es el manejo de la actividad política diaria, del día a día, de los políticos dominicanos. Nosotros tenemos una serie de gente increíble, señores. Nosotros tenemos una, una serie de gente que se meten a la política por diversas razones, pero ninguna de ellas es por la esencia fundamental de la actividad política política. Usted encuentra aquí gente que se mete a la política para lavar dinero, se mete a la política para conseguir dinero, se mete a la política eh, porque quiere tener poder, puede llegar al Palacio Nacional y presentar su condición de diputado, senador o senador, y entonces eh, lo dejen pasar sin ningún problema. Hay muchísimas razones, pero la gran mayoría... ...de los políticos nuestros no tienen la vocación de servir a los demás, de servir al público. Realmente el ejercicio de la política, la política lo que realmente significa es precisamente la, la procuración del bien común. Ese es el significado de política. ¿Y qué es lo que hace un político? Trabajar para procurar el bien común. Entonces, indudablemente que nosotros hoy día tenemos una serie de políticos incapaces gente que no mide lo que dice porque dice una cosa ahora y luego cambia, como el que se quita una camisa sin pensar en que las cosas están grabadas, de que uno recuerda lo que dijo y entonces eh, quedan en una muy fea posición. Y por eso es que usted ve que los políticos nuestros nos dan tantas decepciones. Nosotros vivimos decepcionados con la gente a quienes le ponemos en las manos eh, la confianza de elegirlo en una posición política, pasa con, con, con esta niña Raful, con, con, con Faride. Pero también ha pasado y va a seguir pasando con lo de Marcha Verde. Ustedes verán, gente que no puede justificar incluso su sueldo, pero que en la, en la famosa Marcha Verde levantaron el brazo y dijeron que eh, eh, querían una cosa y pelearon por eso y defendieron eso y al final el premio era lo que andaban buscando. O sea, lamentablemente... Eh, uno dice, bueno, usted no puede eh, usted no puede pretender que todo el mundo asuma un sacrificio más allá de lo que quisiera asumir, pero indudablemente que la política nuestra es una política donde, primero, los que la ejercen no saben lo que están haciendo, no tienen condiciones para eso. Eh, yo soy de los que pienso que ninguno de los diputados y senadores de este país con muy honrosas excepciones, porque claro. siempre las hay. Sí, sí. Ninguno de los senadores y diputados tiene capacidad intelectual para obtener los mismos, lo, los mismos sueldos que obtienen la, en, en esas funciones en el área privada. Ninguno. Hay hubo un senador de la Romana, creo que del PRM, que hablando del tema de la homosexualidad dijo, "No, hombre, que eso es cuestión de gusto." De gusto, de gusto. <risa> de gusto. Sí. Óigame, es increíble las cosas y cada día uno siente que eh, no está representado. Real y efectivamente eh, esta, esta, esta niña, esta muchacha, esta joven, uh -huh. Farideh Raful, que no Raful. es niña nada, ya ella es una mujer trentón y pico. No, y con hijo. Sí, entonces, en definitiva, ha dado. Una, una señora. Sí, sí, ha dado, ha dado una, una, una mala, una mala tónica y yo no creo que pueda utilizarse los errores del pasado para justificar los propios. Eso mismo, incluso lo que mencionó Yeriana acá, que dijo Doña Milagros Ortiz, fue un, un, un dislate en el sentido de que tú no puedes justificar el hecho de que otros fallaron, porque yo no puedo fallar. Y nosotros eh, estamos claros en este país de que, como dije. No podemos tapar el sol con un dedo en las condiciones en que Luis Abinader inició su gobierno y que esta administración ha tenido que sortearla bajo el esquema de guerra prácticamente, de condiciones de estado de excepción y que pospuso por temas políticos una reforma fiscal que ha tenido el país pendiente por irresponsabilidades de, de otros pero tú sabes por qué pasa eso, verdad que sí Obviamente. porque el presidente ya está en reelección obviamente, ya el presidente que son es costos que lo estamos cargando nosotros como pueblo y que él tiene que sortear su suerte porque si desea ser reelecto porque vamos a hablarlo claro todo presidente en las condiciones del derecho fundamental de la constitución en un primer mandato puede optar por un segundo y nunca más si él desea, lo puede hacer en dos periodos y continuar dos más. Si es de fundamental de que él cese en uno y vuelva en el, 24, en el 28 y así continuar su mandato. Pero ese no es el plan de ningún presidente. Es darle continuidad a una obra de cuatro años que se supone no le da el tiempo. Esas son de las justificaciones políticas que, que encontramos claro. ahora. El tema fiscal en la República Dominicana y lo que justifica el préstamo de ayer, lo que me preocupa es la no interacción con la sociedad. De cuáles planes de contingencia estamos hablando por el tema de la crisis del COVID, más sincerizar la proporción que va a compensar la ausencia fiscal o la ausencia de recaudación fiscal o la situación de haber propuesto la, la, la, la reforma por lo que se tenga que compensar el presupuesto 2022 con parte de esos 300 millones de pesos, Yo, yo entiendo, dólares. Yo entiendo que, el gobierno, Eso debe que el gobierno necesita recursos. Porque, para ponerte un ejemplo, mira, si tú calculas la cantidad de gente que se está haciendo pruebas de COVID gratis, gratis, sí. que son costosas, Ajá. en el área privada... Con eso basta con que tú lo expliques y lo coloques ahí. Exacto. Una prueba, de la, de la, la prueba rápida, como sí, le dicen, sí. cuesta 1.500 pesos, 1.600 pesos en el Ajá. área privada. Que ojalá la, tome el presidente lo que hizo Biden en Estados Unidos, y de otra, imponerle a las ARS ocho pruebas por, por persona. Y la otra cuesta 4 o 5 mil pesos. 4 mil entonces, estamos hablando, estamos hablando de un costo elevadísimo de manera gratuita, que es un servicio que se le otorga a la ciudadanía, y es entendible, porque eso no estaba en el presupuesto. O sea, en definitiva, no. nosotros eh, nos hemos enfrentado a una a situación que no la no que Nadie puede tapar el sol con un dedo en eso. Ahora, ahora, el gobierno puede perfectamente evitar el dispendio en el Estado. Sí. Ahí hay gente, señores, que gasta millones de pesos en vino... En comidas Y esas cosas se pueden economizar Ahí vi una decisión del presidente De en que el fin no, de semana. no hubiesen franqueadores de que Solamente ajá. dejaron a cuatro ministerios Con él. él Y que no se usan los vehículos en los eh, fines de, de semana de, oficiales, eh, oficiales. ¿Usted, pero, eso Que hoy, me llame a alguien Y vida, que nos diga o sea, Si ha escuchado eso anteriormente No toda la vida Cada vez que viene el gobierno, gobierno. dice lo, lo mismo señora. A veces creen que uno, es, que uno pero es estúpido La diferencia de Luis es que yo estimo de que él va a hacer todo lo posible por cumplirla. Vamos a ver, o para, o vamos a hacer la preguntita a, a Francis Rodríguez. ¿Tú vamos sabes quién es Angeli Moreno? Angeli, Angeli Moreno, no. una politóloga, por cierto, bellísima, bellísima, ah. que la entrevistaron, ah. eh, ella tiene un, un cargo qué, en el gobierno. Bro, pero vamos Oye, a entrevistar ¿Por qué él recalca lo de bellísima? Te bellísima. voy a explicar por qué, la gente va a sacar su propia conclusión. La, la, la muchacha es una mujer bellísima, es politóloga. Ella tiene un cargo en pero el gobierno. tiene belleza en su conocimiento... Y... Ah no, eso yo no sé, ah. yo sé que físicamente es bellísima, entonces ¿qué pasa? Wow. Ella no sabe, la ella mataste. no puede decirle al pueblo. Oye, Romero, y tú, oye. no, pero la verdad, mire, no ella oyendo. no puede decirle al pueblo, no puede decirle al pueblo, le cuál es su función. Este está oyendo al pueblo, o sea, esa funcionaria que, que cobra con el dinero del pueblo, no le puede decir a la gente cuál es su función. O sea, a ella la entrevistaron en una... Sí, sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo. En, en, en foques Radio. ¿Y qué pasó? Cuando le preguntan, ¿cuál es tu función? ¿Qué es lo que bueno, tú haces? Bueno, la hacen? pusimos y, aquí. Dice ella, eh, no, yo no puedo decir eso porque no me está permitido. Y tú eres, tú eres del DNI, tú eres de, de, de alguna agencia de inteligencia. O sea, una botella. ¿Y por qué es una botella? Por, por, precisamente por, por su físico. A alguien le cae bien ella y entonces la tienen cobrando, como tienen cobrando mm. muchísima gente. Entonces dejémoslo de vainas. Aquí sabemos, eh, eh, la tiene ahí a ella. Pero la, la muchacha, muestren a Yeli Moreno para que la gente la vea. Y me digan si, si hay una justificación para que una persona esté cobrando en el Estado. Que una persona esté cobrando en el Estado y que no sepa cuál es su función. O que no se pueda decir cuándo asuntos se debe ser público. Ocultos, de, Asuntos ocultos. Oye, ella. O sea, Ninguna función del Estado, a menos que sea cuestión de seguridad, debe ser ya. oculta. Ella no puede ser. Ella, ella, eh, ella es directora del Departamento de Asuntos Resultos Ocultos y Sospechosos. Exacto, sospechosos. Ocultos y Sospechosos. No, y claro. en investigación. Claro. Mira, yo entonces procuro que, ciertamente, en este momento, en este periodo que estamos sintiendo los embates de todas estas situaciones, en los bolsillos de, nuestro, de nosotros. Sin que nadie se ocupe. Y un Dani Alcántara, un Coso Alcántara, Dani no, ¿cómo se llama? El de Pro Consumidor. Ah, ya, sí. Alcántara. Eddie Alcántara. Alcántara. Tanto que habló igualito que Hito. Porque hay cosas en el en, en, que no es lo mismo con guitarra que con violín. Sí. O con violín o con guitarra. Sí, no es lo mismo. Ni ver el, el asunto aquel llamar que verlo llegar. Sí. ¿Cómo así? Dile a la gente, no es lo mismo no que No, que no lo al diablo que verlo. El diablo es el diablo. Que, verlo, que cuando esté enfrente de él, ya tú sabes. Sí. ¿Por qué? Porque si usted no hace una conversión del pensamiento de lo que usted conoció de ese departamento y lo que son las propuestas que usted trae y que sean acorde a la ley que lo permita, tú sabes qué es lo que yo estoy pensando y no quiero aceptarlo. De que así como... Luis ha tenido que gobernar con una clase eh, nueva, política, de hombres de empresa. Pareciera que se le ha tenido que permitir que se desenvuelvan en sus anchas, sin ni control de precio. Aquí estamos pagando cosas, consumos, por encima, por encima de lo que son los costes de tenerlo en exposición en un supermercado. Por cierto, al Miner, atención al Miner, que por favor suba a la plataforma la nómina de diciembre del personal ¿Tú administrativo. Esperando? Que subieron tú? toda la nómina, la Bien. del personal docente, la del personal contratado, la del personal descentralizado, pero no ha subido la del personal administrativo. Adivina por qué? por qué. Porque hay que tienen todas las botellas. Son administrativos. Ah, y todos todo estos son administrativos porque hay que lo pueden nombrar. Los otros tienen que ser a través de concurso. Por ejemplo, el personal de eso tiene que entrar a través de concurso o de contratos es, Pero tú se lo estás tirando al amigo de, de, de Amado y amigo mío, Franklin. ¿Cómo así? No es, ah, no, el ministerio de educación. Yo pensé que era ¿sí? Es en educación, el ministerio de pero, educación donde. Por ah, favor, ya, ya, ya, yo ya. estoy esperando que suba la nómina porque hay unos nombres que quiero confirmar si aún están cobrando, porque hay gente que está en Nueva York hace ya entendí. cinco meses. Entonces. Y, y uno, un, un grupo de cocineros y que, que yo ¿qué? Aunque procuramos que Luis haga una buena gestión, porque yo siempre he dicho que me pasa a mí con sitio, si fracasa el municipio, fracasamos todos. No es físico solamente. Claro. Siempre lo he dicho. Ahora, él va a ser el responsable del fracaso, pero fracasamos no, no. todos. Ay, Dios se está Señor. haciendo el trabajo y, ha, y está cambiando todo, se lo aseguro. O sea, que estaba mal antes. O sea, tú, No, no. Tú de había, una deficiencia, algo que de había una deficiencia porque, fíjate una cosa, tuvo que sortear su inicio también con una, base, con una base de gente que lo abandonaron al final y ha tenido que ir sorteando la suerte departamental. Ahora... Ya eso hay que dejarlo atrás en el pasado. Miren, lo que sí tenemos que estar claro vuelvo y repito, que Luis tiene que poner atención al costo de la, de la vida de, del dominicano. Comida, bienestar, porque eso que se ve en los fines de semana que la gente aquí sigue gastando de, sin, sin, sin control, pero ¿en qué? En disfrute, en gozo. Nada de provecho nutricional siquiera. Bebida, francachela, eso es calidad de vida. No, eso es un gozo que tú tienes. Ahora, calidad de vida es que todos por igual disfrutemos porque el Estado ha garantizado que a pesar de la crisis tú puedas comprar comida con mil pesos. ¿Con mil pesos? Bueno, todo supermercado con mil pesos. Y tal vez y sale te con... abuchean, te abuchean. no señores ¡Mira este! Te abuchean. ¿Eh? Bueno. Increíble. Bueno, señores, miren. Antes están que yo no me caiga. Está con, nosotros, nosotros, abuchea, abuchea. con claro. nosotros la compañera Carolina, claro. Carolina Hola, Carol. Carolina, buenos días. No haces falta. Sí, buena. Además, mira quién tengo aquí de frente a mí. Que... <risa> <risa> <Hey>. Carolina, <risa> adelante. No, buenos yo días. Yo aquí de frente. <risa> Vamos, ahí está. <risa> Yo bien, ¿y tú bien, cómo estás? Claro. Espero Estoy que todo marche bien. Cuéntame bueno de, tu, ya... de, tu, de tu excelente compañía, la que tú más quieres que esté siempre a tu lado, ¿eh? ¿Cómo está? Posiblemente la escuchen de fondo, pero estamos bien. <risa> eh, qué bueno, Amado, que ya estén todos reintegrados. Sí. Y eh, escuchándolo a ustedes sobre este tema que se hizo viral en el día de ayer, más que toda la posición asumida por Faride partiendo de cómo ella visualizaba el tema de los préstamos antes de estar en el gobierno y cuando era oposición. Eh, ciertamente hay cosas que nosotros podríamos destacar, no justificando el tema de los préstamos, sino la situación que vive la República Dominicana y el mundo. Ahora, lo que llama la atención es la cantidad y el incremento de los mismos y las aprobaciones eh, que se han dado de manera prácticamente normal sin sopesar, teniendo en cuenta que este Congreso es prácticamente del oficialismo. Al final, hemos visto a la oposición que de alguna forma pues, ha asumido sí, el, de... le, eh, eh, eh, el, el que no se apruebe, sí. que no se dé la aprobación de los préstamos en el Congreso. Eficientización del gasto, transparencia del gasto, uso de esos recursos que se solicitan, señores, estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de mucho dinero en préstamos, estamos hablando de un aumento eh, importantísimo de la deuda pública. No tenemos, no podemos nosotros siquiera, porque como supuestamente es para enfrentar, es para enfrentar la crisis sanitaria, enfrentar emergencias covid eh, no es una forma de nosotros poder determinar y visualizar la inversión, porque no se está invirtiendo ese dinero, sino que se está usando para un tema sanitario, dale, dale. un tema de salud. Entonces, ante todo esto, es prácticamente un, din un dinero que se ha tomado prestado, que se ha venido tomando prestado, que y que no se va a, a visualizar en el, en, en el bienestar de los dominicanos de manera directa, porque por pues, supuestamente es para un tema salud, para apalear las emergencias que tenemos al momento. Ante todo esto, las posiciones en defensa que asumen el gobierno en representación de sus legisladores, porque son el gobierno, los legisladores en el Congreso, eh, los, los los del oficialismo, ellos asumen y defienden todo este tema por la realidad supuestamente que vive la República Dominicana de Salud y hacen comparaciones con las pasadas gestiones de que sencillamente ahora sí se le está dando el uso adecuado a esos recursos, que no se está desviando, y que esto hace válido eh, la aprobación de tantos. Ante todo esto, eh, muchachos, nosotros estamos a dos años de gobierno del presidente Luis Abinadero. Y en estos dos últimos años que les restan, imagínense eso si lo multiplicamos, la cantidad de préstamos que han tomado desde principio a cuando termine el gobierno, si hace solo un mandato de cuatro años, eh, ¿dónde iríamos a llegar o a qué punto se va a disparar? entonces es un asunto que debe llamar la atención a diferentes sectores de nuestro país no se siente tanto no se percibe tanto porque como decía ese Congreso tiene mucho tiene eh, eh, mucha gente del mismo gobierno que no van a fijar posiciones contrarias sino a apoyar entonces ante todo esto ante todo esto eh, nosotros como sociedad como sociedad debemos de buscar la manera, bueno, en el día de ayer se hizo, por lo menos a través de las redes, eh, de que el gobierno entienda que no estamos que no estamos de acuerdo en el aspecto que tiene que ver con esta cantidad de préstamos que se toman desde el gobierno y sobre todo en la manera en que va invertido, que es posible que sea necesario o que lo, que lo esté necesitando el gobierno. Ahora, repito, nosotros no vamos a, a percibir esto en, en la mejora de nuestra calidad de vida, porque es para apalear, una situación del momento. Bien, Carolina.